¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Como siempre, les doy la bienvenida a esta charla entre amigos Aquí en la cafetería Estilocracia Yo soy Ricardo Domínguez Y los saludo con el gusto de siempre Y hoy eh, voy a tomarme una libertad con ustedes Porque voy a hablar de, de cuando era yo pequeño De mi niñez, porque hay, hay algo que he estado recordando muchísimo En estos días y a... ...la vista de los volcanes, el Popo y el Isla. Fíjese usted que cuando mis papás se casaron... ...vivíamos en la casa de mis abuelos maternos. Era una casa grande. Una casa grande y bonita. Era, tenía un portón de madera... ...y una mano de metal... ...que se golpeaba contra una base también de metal... ...porque no había timbres. Entonces se, se golpeaba la puerta... Y esa es la forma de anunciarse, anunciar que había alguien afuera. Se abría el portón y había espacio para un coche o para caballos. Y enseguida un patio muy bonito. Un patio bonito con piso de mosaico, una fuentecita en medio con peces. Y al final del patio había una escalera así, que subía así. Y enseguida un porche muy agradable, donde se pasaba uno muy bien porque además como la casa miraba hacia el poniente, entonces por la tarde y al mediodía ya había mucho sol, tanto en el patio como en este porche. Y enseguida estaba el comedor. Y el comedor era un comedor muy interesante porque tenía unos vitrales con emplomados, con imágenes pues, de, de cacería, básicamente. Liebres, patos, guajolotes y cosas así. Y él, él era de madera y había un había, En la pared había un, una, una ventana que daba a la cocina y por esa ventana, que se cerraba siempre con una compuerta, por ahí pasaban los platillos para, para los que comíamos en el comedor. Toda la casa pues era de un piso, de un, era un solo piso, pero estaba sobre un sótano. Y todo alrededor de, de la casa tenía un barandal de metal con esas figuritas, ya sabe de hojitas y flores. Y... Estaba, estaba conformada todo el patio por unas columnas de, de piedra, unas columnas interesantes, que estaban rematadas con un, un una, una cabecera con, con querubines. Al frente estaba la sala, la sala era con un piso de madera, y era una, una sala también muy bonita porque era de techo abovedado, y en cada una de las esquinas, estaba pintada en un estilo muy del, del Renacimiento, muy estúpido, de Rubens prácticamente. Los, las cuatro estaciones, ¿no? la primavera, verano, etcétera. Y en medio un, un cielo con nubes y, y estrellas y entonces Estaba muy, muy bonita la casa. Y ahí estaba el piano en el que mi mamá tocaba. Y mi mamá tocaba muy bien el piano, de veras, muy, muy bien. Pero la, lo, lo que quería platicarles era esto, porque en la casa de mis abuelos había en la azotea y yo era un niño solitario me gustaba estar solo y subía yo a la azotea como a eso de las 5 o 6 de la tarde a ver el crepúsculo y alcanzaba yo a ver hacia el oriente porque la casa era grande hacia el oriente se veían los volcanes el Popo y el Iztaccíhuatl. y me gustaba mucho verlos, mucho y me gustaba ver cómo se cómo la el viento corría las nubes para acá, para allá. E incluso me imaginaba yo, al voltear así, que era, que estaba yo viendo cómo se movía la Tierra en lugar de cómo se movían las nubes. Las nubes. Yo un niño no, no entendía muy bien es, estos asuntos, porque por lo que se movían eran las nubes sopladas por el viento. ¿Por esto saben a qué, a qué velocidad gira la Tierra sobre su eje? Pues Si no lo saben, es alrededor de 120 kilómetros por hora esa es la velocidad de rotación sobre su eje de nuestro planeta querido y nunca lo sentimos eh. eso es, es como dato aparte pues todo esto se los cuento porque ya la vida no es como antes la verdad es esa ¿eh? esa era una vida tranquila bueno, había bullicio pues estábamos en la ciudad pero mi abuelo pues era gente de campo él nació en el campo a pesar de que tenía aquí en la tienda de barrotes, las bodegas de granos en la Merced y además fue uno de los primeros que compraron camiones para servicio público camiones de pasajeros y de hecho él aseguraba que el primer camión de pasajeros que hubo en la ciudad camión como tal, no tirado por mulas, sino de motor pues era el NEL, se llamaba el Bertita porque mi mamá se llamaba Berta entonces le puso de nombre al el camión el Bertita y así, así era la vida. Pero mi abuelo fue siempre gente de campo. Y esto también lo traigo a colación porque cuando hubo la, la gran quiebra de Estados Unidos, que fue una quiebra terrible cuando, el, cuando quebró Wall Street en 1929, 30, 31, que vino la gran depresión, pues Estados Unidos tardó como 6 o 7 años en salir. Y México no México tardó tres años y nos pegó muy duro, bueno, no, no nos pegó, le pegó al país, le pegó muy duro, yo, aunque tenga cientos de años, todavía estaba muy chiquito cuando ocurrió eso, ¿eh? pero la verdad es, es México salió muy, muy a prisa, muy rápido, en dos, tres años, pero porque México era un país agrícola, era un país de campo, y los productos agrícolas, obviamente, eran más baratos que los productos animales. O sea, era mucho más barato un kilo de frijoles o de maíz que un kilo de pollo o un kilo de, de carne de res, obviamente. Entonces, siempre tuvieron demanda. Los productos del campo siempre fueron muy socorridos. Y mi abuelo producía en grande porque tenía sus, sus eh, granjas, sus, sus ranchos de, de eh, agrícolas. En, fíjese usted lo que son las cosas y mire por dónde, ¿eh? En Chimalhuacán, mi abuelo era uno de los, no puedo decir que era un cacique, era uno de los hombres fuertes de Chimalhuacán. Sus ranchitos eran muchos y eran también muy bonitos porque tenían un, todos los ranchitos de él estaban en una sola, en una sola par, parcela de, de muchas hectáreas y estaba rodeado por un río, por un río, pero un riachuelo básicamente, pero que nunca faltaba agua, siempre estaba bien abastecido de agua el riachuelo con lo cual él, él podía ir. Haciendo sus, eh, sus sistemas de riego para que siempre se le dieran bien sus hortalizas. Y de eso vivían, pero de eso vivía el país, ¿sabe? El país México en aquellos entonces salió adelante antes que Estados Unidos y antes que los países europeos justamente porque era un país agrícola. Los productos del campo nos salvaron. Hoy por hoy la agricultura en México sigue siendo muy fuerte, pero ya no como antes, porque ya na nadie quiere dedicarse a la agricultura. Esa es la verdad de las cosas. Y aunque, la, aunque en, en algunas casas ya se ha optado por plantar sus su propias cebollas, sus propias zanahorias, sus propios quitomates, pero esto no es por un, un asunto de que les encanta el campo, sino porque como ya no hay gente que quiera dedicarse a la agricultura, estos productos van subiendo de precio. Los monopolizan los supermercados y los supermercados son los que controlan los precios. Igual, bueno, la central de abastos, ¿no? Porque ahí es más barato todo. Pero también resulta que, que oh, mucha, muchas personas prefieren hacerlo así. Prefieren tener en su casa macetas o plantillas pequeños para producir ajo, cebollas, jitomates, zanahorias, calabazas, incluso... Frutas no, porque ya ve que el frutal tarda mucho, salvo que se, tenga un, un, que se tenga un buen jardín. Si no se tiene un buen jardín es un poco difícil tener árboles frutales, pero hortalizas sí se pueden tener. Y muchas personas han, dado, han optado por, por ese sistema, y es por eso que ahora pues, plantan sus, sus para autoconsumo muchas cosas. De ahí que pues, la, las terrazas y los balcones de los departamentos, porque bueno, se han habilitado para esto, porque los que tienen casas grandes con jardín, no tienen ese problema, lo hacen en el jardín, y ellos sí pueden tener sus propios árboles frutales, aunque ya sabemos que tardan muchos años en, en dar frutos, porque un árbol de aguacate, pues tarda 20 años en fructificar, ¿eh? no crea usted que tarda, tarda poquito, igual un nogal, las nueces, el árbol de, de, de, del nogal, tarda muchos años en dar nueces, pero muchos, eh pero ya cuando empiezan a dar Dan en grande, igual los hijos, igual igual que los que acabo de mencionar. Y eso de veras nos hace pensar en que, como ya lo hemos platicado otras veces, qué que vamos a hacer para, para que la economía resurja, para que nuestro país y nosotros no nos ahoguemos en, en escaseces, en falta de dinero, en pobreza, pues habrá que volver al campo. Al fin y al cabo, si usted se da cuenta... Los terrenos agrícolas están abandonados, muchos. Porque como el campo no ha sido prioritario para los políticos, por lo han abandonado. Y, y los que vivían del campo, que básicamente son, son personas con profundas raíces indígenas, no son tan mestizos como ustedes o yo, pues no, con, no teniendo recursos, se vinieron a la ciudad y a, a trabajar de lo que sea, porque, porque trabajar en el campo sí demanda dinero, no, no es tan fácil. Particularmente hoy por hoy en que las producciones tienen que ser más rápidas, más fertilizadas. Bueno, si usted quiere poner, por ejemplo, un planteo a base de hidroponía, pues tiene que pensar en un terreno grande, no, no 200, 200 hectáreas, pero sí una hectárea, montar las bodegas con, bien, bien techadas, con luz suficiente, dejar que, que la, la temperatura se estabilice instalar los sistemas de aire para que el aire siempre esté purificado, para que no haya insectos, que no haya plagas, que el agua de riego, que sea por hidroponía sea siempre agua ya purificada y con fertilizantes incluidos en el agua para que no haya necesidad de poner fertilizantes en, en, la, en las plantas, sino que ya va una, es un agua ya enriquecida, pero eso demanda mucho dinero. E incluso si se quisiera hacer de una manera tradicional, yo no digo que con una yunta de bueyes, con un pequeño tractor usado, bueno, también les va, también les va a costar, ¿eh? Pero eso finalmente da resultado y funciona. Y si lo tomamos en cuenta, la agricultura salvó al país en la Gran Depresión. En la Gran Depresión del 94, pues nos salvaron las relaciones de Ernesto Cedillo, a quien ya quieren enjuiciar. Pero pues, yo no le encuentro nada mala a Ernesto Cedillo, la verdad. Pues eso era un político pero un político tecnócrata pues no, no, ni tiene un palacio ni tiene buques ni tiene plataformas petroleras vive de su trabajo hoy por hoy y además fue el primer presidente que dispuso que su pensión de presidente se entregara directamente a una institución de calidad porque él tenía manera de vivir ya cuando salió de presidente ya estaba contratado por una ferrocarrilera de Estados Unidos y eh, ha tenido muchos cargos, incluso ha sido profesor de alguna materia en alguna universidad de estas muy prestigiadas de Estados Unidos o de Europa. Es un hombre inteligente. Lo quieren enjuiciar y no sé qué cargos la vayan a hacer, pero ¿quién lo va a enjuiciar? Porque además, por cierto, si uno quiere enjuiciar, si se quiere enjuiciar a un presidente, lo podemos hacer nosotros. Usted lo puede hacer, yo lo puedo hacer. Bueno, necesitar recursos, y vamos a necesitar recursos si queremos enjuiciarlos y además tenemos que saber, porque además tenemos que contratar a un abogado. No podemos presentarnos a un juzgado es decir, vengo a demandar al presidente X. Porque le va a decir, bueno, primero, si usted no es perito en derecho y que sea reconocido por el Colegio de Abogados, aquí eso no tiene nada que hacer. Venga al Ministerio Público y pongo una queja. Pero aquí al juzgado usted no puede venir Y eso es lo primero que le van a decir. Entonces, si no es usted abogado, pues ni, ni se meta en esto. Esto es para abogados. Y un abogado tendría que hacerlo. Pero puede ser cualquiera, no tiene que hacer una consulta de nada. No tiene que ni siquiera... Hay que pasarle ustedes al Senado. Al Senado lo pasa el juez. O el, el ministerio público que atiende las peticiones del juez. Y el juez es el que va a decir, Senado, aquí tengo esta demanda, dime si proceda, si, la, si quieres que proceda o no. Porque tienes que estudiarla. Yo ya la estudié, yo ya sé lo que tengo que hacer, pero necesito que tú me des tu opinión al respecto. Y así es como funciona. Entonces, eh, esto... Mire, yo no tengo nada contra los políticos y... ...particularmente menos contraerles... ...porque ¿qué podemos hacer? Ni este ni ningún otro político es así como muy muy bueno... ...salvo el que dije yo de, de Ernesto Cedillo... ...pero los demás me dan lo mismo... ...el país funciona gracias a una burocracia... ...a una burocracia tecnificada... ...que es la que sí trabaja... ...porque mire... ...que si usted abre el grifo del agua en su lavabo... ...en su fregadero, en su regadera... ...sale agua... ...ojo... ...y si usted prende la luz... Prende la luz y, y si mueve el obturador, el obturador, se apaga la luz. Y si usted sale con su coche, hay un semáforo que se pone en rojo y luego en verde. La ciudad funciona. Y si usted se da cuenta, todos los días pasa el carro de basura y se lleva la basura. La ciudad funciona, pero no funciona por los políticos de arriba. Funciona por la burocracia, que es la que trabaja. Porque mire usted, no, el, no todo el gobierno es malo. Hay algunos políticos que son muy malos y además tenemos, bueno, por lo pronto tenemos pruebas y las están documentando y presentando en los medios de que muchos políticos abusaron de sus cargos para llevarse el dinero de las, de las arcas públicas. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Usted y yo podemos hacer algo? Nada, nada. Quizás si fuéramos así como muy malotes, muy muy malotes y tuviéramos la posibilidad de encontrarlos frente a frente, pues a lo mejor podríamos darle un puñetazo en la nariz. Con el riesgo de que sus guardias nos acribillen, pero bueno, nos daríamos el gusto de desquitarnos de lo que hicieron. Pero dejen fuera, nosotros no podemos hacer nada. Porque, pues, ¿cómo vamos a...? Incluso sí podemos denunciar y demandar a un presidente, pero un expresidente, ese ya es un ciudadano. Y el que acusa, prueba. Y si no tiene pruebas, le regresan la, la, la demanda por imputaciones y ahí... Se le puede acabar a usted la vida, ¿eh? porque una importación la puede valorar el acusador, el, el, el acusador en millones de pesos. Si yo demando a un expresidente y, y no pruebo lo que estoy diciendo y él me demanda por 500 millones de pesos por daño moral y el juez dice, vale, ¿eh? le pagas 500 millones por daño moral y por haber destruido su prestigio, me voy a pudrir en la cárcel porque no voy a tener para pagarlos. Pero ¿sí es como funciona, entonces pues, hay que entenderlo, ¿no? Bueno, esto es todo lo, lo que hoy en este momento tengo que platicar con ustedes. No quería dejar de platicar porque, bueno, si no los veo a ustedes, bueno, para ser franco, ya, ya he estado saliendo, en esta semana sí salí a ver a una pareja de amigos míos, al arquitecto Félix Sánchez y su esposa, la señora Rafuzoni, y fui a visitarlos a su casa, Fuimos tomamos una, un par de copas y platicamos durante tres horas muy a gusto ya empecé a salir, porque la verdad es que ya, ya, ya no puedo más. Ya la semana que entra, me pondré mi, el mes que entra, perdón, me pondré mi vacuna para la, la influenza. Me seguiré cuidando y seguiré teniendo el gusto de platicar con ustedes siempre y cuando ustedes me reciban en sus casas. Es un gusto verlos, les mando un abrazo y que tengan un buen festejo patio